Entonces, a, a continuación voy a hablarles sobre los sistemas de percepción-acción, principalmente los sistemas primero de percepción emocional. Tengan en cuenta que con las teorías modernas sobre la percepción, yo no puedo separar la percepción de la acción. Cada componente perceptual implica una, una, una diferencia, es decir, un componente de regulación motora y de ajuste del órgano sensorial para poder percibir. Entonces, siempre que hablemos de percepción, necesariamente es percepción-acción. El modelo clásico de que el input, el procesamiento y el output, ese modelo ya está mandado a recoger. Eso ya no se usa en ningún lado. ¿sí? Lo, sabemos que en el input necesariamente ahí ya está incluido el output. O sea, para que pueda haber input, pues, tiene que haber un output que regule el tipo de señales de entrada. ¿sí? Entonces, si vemos los ojos, pues están los movimientos sacádicos, están los ajustes, los movimientos de la cabeza y todo eso nos permite eh, ir prediciendo qué es lo que percibimos. Si, por ejemplo... El tipo de movimientos que hacemos para percibir nos permite saber que lo que estamos percibiendo no es imaginación, no es una alucinación y no es eh, otro producto como, y que es producto externo. ¿sí? Bien, ya con respecto a lo social, cuando hablamos de percepción social, estamos refiriéndonos a, la, a las diferentes capacidades para discriminar, identificar miradas, rostros, cuerpos, voces... Y en otros animales, movimientos, olores, bueno, en humanos también, movimientos, olores, y la, la capacidad en humanos de atender conjuntamente hacia un determinado punto. O sea, esto ya es cómo la percepción social eh, va a, a reclutar los procesos de orientación atencional, ¿sí? Ahora, ya que estamos hablando de atención hace un momento. Entonces, recuerden que hay un proceso de atención que es la capacidad de dirigir los sentidos a diferentes campos, ¿no? Que es lo que más está afectado en los trastornos del espectro, en muchos trastornos del espectro autista, como esa capacidad de mover el foco atencional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es guiado básicamente a partir de la acción con otros. Estos serían los circuitos que, veo, que vamos a ver involucrados. Si usted, yo no si, ahí en la carpeta está el eh, en en artículo... Eh, de apoyo está, está este artículo y está explicado todo lo que les voy a estar contando acá. Estos serían, entonces, acá está por colores, los circuitos cerebrales que comenzaríamos a conectar a lo largo de nuestros de nuestro, eh, primeros años de vida y a partir de la interacción con otros para, poder, para que puedan surgir esas habilidades. Para poder llegar a, a, a adquirir la habilidad de percibir rostros humanos, necesitamos conectar durante los primeros meses de vida estas áreas, ¿no? El, eh, entonces, áreas como el giro fusiforme anterior, el, el área occipital para caras, los colículos superiores, ¿sí? Para poder eh, percibir miradas, enfocarse en la mirada, entonces, y también leer intenciones, necesitamos principalmente el surco temporal superior, ¿sí? Eh, para identificar el movimiento biológico también, Entonces, esto va a generar un circuito de identificación de rostros, percepción de mirada y, seguimiento, y, y, y en últimas construcción de intencionalidad a partir de la cara. Este circuito va emergiendo durante los primeros seis meses de vida, es muy temprano. Esto no viene preconfigurado, no viene para que pre no es innato, debe construirse a partir de la interacción con otros y a partir de es, es, señales epigenéticas que, que van activando y desactivando ciertos genes moduladas principalmente, por ejemplo, por ocitocina. Y estos serían los circuitos relacionados con eh, la imitación o la resonancia somática, los famosos circuitos de neuronas espejo. La capacidad de percibir rostros, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto, con... Eh, nosotros como primates tendemos a ver rostros en todo lugar. ¿Sí? Eh, hay una, hay una, una necesidad y una tendencia... Pero esto no es una tendencia puramente biológica, ni una necesidad puramente biológica. Esto, esto es cómo la interacción con otros va, va, va, va, va, va generando tendencias en nuestro funcionamiento cerebral y, y en nuestra conducta. Y es, por, por ejemplo, niños recién nacidos tienden a, eh, ellos, no, ellos ven los rostros de otros simios o de otros animales, incluso de perros, como los nuestros, ellos los pueden discriminar. Más adelante se van a enfocar en humanos, gracias a la educación, el juego y, y, y trabajo con los padres. ¿Sí? Pero entonces esto es una habilidad muy temprana, la de percibir rostros humanos. Hay dos tipos de alteraciones principales en la capacidad de, de ver rostros humanos. Prosopagnosia adquirida y prosopagnosia evolutiva. La prosopagnosia evolutiva o del desarrollo es pues no es por un daño cerebral, sino es por un trastorno de neurodesarrollo, donde pues, la configuración de estas áreas eh, de, de, de los circuitos cerebrales relacionados con la capacidad de, de percibir rostros no se logran desarrollar adecuadamente por un tumor, por un, una, una alteración genética, cromosómica, etcétera o eh, maltrato, o aislamiento, ¿sí? o violencia, algo así. Y la prosopagnosia eh, ya adquirida, si es por un daño en las en, en, la, en estas vías ventrales de la corteza occipitotemporal. temporal que es, Esta es la prosopagnosia congénita o ceguera para rostros o, o ceguera congénita para rostros o prosopagnosia evolutiva, ¿sí? donde lo que se han visto es alteraciones enormes en la formación de estos tractos eh, del, del, del, del, del, del tracto del fascículo eh, occipitotemporal bueno, algunos trabajos de circuitos para percibir rostros en movimientos, un poco de desarrollo, sabemos que la capacidad de percibir rostros se desarrolla muy tempranamente, que acerca de los dos meses, pues al principio los niños recién nacidos no ven rostros, ellos en los primeros meses postnatales lo que ven son la configuración externa de la cara, y que poco a poco eh, van adquiriendo esa capacidad de enfocarse en el triángulo que son los ojos y la boca, eh, vamos a ver que ya hacia los dos meses esa, eh, eh, esa, esa, esa capacidad va emergiendo y ya tenemos un circuito más o menos eh, maduro eh, o ciertamente conectado para percibir rostros, ¿sí? Y algo importante es que esto se va a conectar con las áreas que permiten el desarrollo del lenguaje. Entonces, eh, parece que en muchos sentidos la capacidad de dirigir la mirada ...los movimientos acádicos hacia los componentes internos de la cara... ...es un antecedente muy importante de la capacidad de adquirir los fonemas y el léxico en el lenguaje. Alteraciones graves en la capacidad de percibir rostros pueden conllevar alteraciones graves en la capacidad de hablar. Por eso muchos niños que tienen problemas atencionales... ...que, no puede, que los adultos que los rodean no logran arrastrar su atención hacia la configuración interna de la cara... Esos niños pueden tener serios problemas de cognición social y de lenguaje, que son de dos de los principales criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Y vemos que, bueno, ya hace los cuatro meses se prefieren rostros conocidos, ¿sí?, eh, hace los seis meses y ya, ya es más o menos hace los siete ocho meses esta esta capacidad de, la capacidad de percibir rostros ha madurado tanto que ya puede que ya los niños de siete ocho meses son capaces de percibir cuando una cara es honesta o cuando una cara está expresando emociones fingidas principalmente durante el juego no como la mamá que le dice estoy brava y le hace cara pero pues, no de verdad sino fingida no él sabe que es juego y esto le permite a él también entrenarse en el juego y en la identificación de rostros Bien, eh, Algo similar pasa para la intensificación de cuerpos. Otro proceso que es muy importante aquí en el procesamiento social es la capacidad de percibir los movimientos biológicos. ¿sí? Esto, si bien no es exactamente lo mismo que percibir rostros, sí está estrechamente relacionado. Entonces sabemos que la, eh, las personas, todos los seres humanos en general, y muchos animales, tienen una serie de, de, de, de, de, de mecanismos y de habilidades que, le, que les permiten eh, identificar cuándo un objeto eh, eh, vivo se mueve y cuándo un objeto inerte se mueve, porque los objetos vivos que se mueven tienen intenciones, ¿sí? tienen, o sea, de, eh, tienen un deseo de hacer algo, en cambio los... Así es implícito, sí, así es involuntario. En cambio, los agentes no vivos no tienen ningún tipo de intencionalidad. Entonces, la lectura del movimiento biológico va a ser un antecedente fundamental para más adelante la construcción de la intencionalidad propia e intencionalidad ajena, algo que es, una, es un hito para eso que llamamos la agencia, o sea, la, la capacidad de saber que somos agentes y que, control y que tenemos acciones en el mundo, ¿sí?, se sabe que esta capacidad de, de, de, de percibir movimiento biológico, como el que ustedes ven, no sé si, si están viendo las imágenes, ¿alguien me puede decir qué, muñequi, qué están haciendo estos muñequitos, esos puntos de luz? Caminando y corriendo. Claro, ¿por qué estás viendo eso? ¿Por qué tú has visto gente corriendo? ¿Y por qué tu cerebro activa las zonas similares cuando ves a alguien corriendo, saltando, caminando, cuando ves estos puntos de luz. ¿Sí? Eh, se sabe que las personas, cuando hay un mejor tono ocitocinérgico, eh, la capacidad de percibir movimiento biológico mejora, y en personas con deficiencias en el procesamiento de la oxitocina tienen más dificultades para percibir el movimiento biológico y para atribuir intenciones a los demás. También se sabe que en muchos casos de trastorno del espectro autista no logran ver, eh, ven esto como simplemente puntos moverse y no como personas haciendo acciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si alcancen a ver esta de acá. ¿Qué está haciendo esta imagen? ¿Cómo levantando el brazo? Sí, como levantando los brazos, saltando, moviéndose. ¿Cierto? Ustedes ven ustedes el movimiento. Y ahí simplemente son líneas. Ustedes vean cómo nosotros estamos tan preparados para ver okay, eh, humanos moverse que nos imaginamos humanos moviéndose en todo lado, ¿no? Eso puede llevar a, a, fen a un fenómeno llamado paraidolia, ¿no? Y es ver caras y, y personas moviéndose por todo lado. Muchas personas, y eso pues para que vean fantasmas donde no los hay. Aquí esta persona que está haciendo. Pateando una pelota. Ah, Ahí están bailando. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Esto. Es El surco temporal superior va a ser una de estas estructuras, principalmente hacia, la, hacia el lado izquierdo derecho, que va, que va a tener una mayor actividad y una gran cantidad de, de, de, de, de, de receptores para citocina. Y se activa intensamente cuando hacemos tareas de percepción de la mirada o de lectura de intenciones o movimiento biológico. ¿Sí? Profe, disculpa, me surge una duda con, con esto que estás mencionando, que pena interrumpirte. Eh, esto se relaciona con el tema de lo que sucede, que las personas ven a Jesucristo, a la Virgen, que ven rostros en el chocolate, en una tostada, sí. en una pared mosa. Algo, sí. sabes lo que estamos como. ¿Cómo te dije que se llamaba eso? Para idolia. Paraidolia, sí. Para sí, el instante la paraidolia es esa tendencia, es a ver rostros donde no los hay, y eso es porque nuestro sistema, eh, nuestro sistema eh, visual, o sea, tenemos un sistema visual diferente al de ver al de ver cosas biológicas y al de ver cosas no biológicas. Y cuando vemos algo parecido, que puede ser algo biológico, inmediatamente esto activa las alarmas de ver, eh, eh, para ver cosas biológicas, ¿sí? ¿eh? Entonces, claro, eso no quiere decir que no haya fantasmas, yo no sé si hay fantasmas, brujas o algo así, eso es algo que no es tema de esta clase. Lo único cierto es que hay una tendencia a ver objetos como estos. Sí, ahí se ve un rostro. <risa> sí. Pero muchas personas con trastorno del espectro autista no lo no ven esto como un rostro. Entonces, esto también este tipo de imágenes se usan como una prueba para diagnosticar trastorno del espectro autista también. Eran una tumba y no verán un rostro. Mira ahora, mira ¿Sí? O sea que, digamos, según lo que tú planteas, este por ejemplo, ¿este tipo de imágenes se pueden plantear desde muy pequeños a los chiquitos? Como para... sí, sí, claro. Claro, claro, y esto debería generar potenciales, eh, niños menores de un año debería generar potenciales evocados de, para rostros, eh, el, el famoso N-170 es un potencial que es, que es típico de percepción de rostros, ¿Sí? Entonces, es, y eso se ha estudiado, eso ya se ha estudiado mucho, que en niños con trastorno de espectro autista no tienen este N-170, cuando y se le presentan estas imágenes, tal cual se presentan imágenes como estas, Sí, ustedes ya tienen una prueba para autismo adicional a las típicas. Sí, no, no había visto este tipo de prueba. Está súper. Vale, perfecto. gracias. Y ahí les dejo varias imágenes para Idolia, ¿sí? Listo. Miren lo que nos da la, la, la, la neurociencia social, ¿no? Nos permite saber este tipo de cosas. Esos enchufes, no sé por qué están bravos. ¿Alguien sabe? Y la, y la lavadora tiene asco. El café está contento. Uh -huh. El café está contento, sí. Muy bien. Entonces, para todo eso, tenemos una, una circuitería ahí que, va, que hemos ido creando. Y pues hay personas que les cuesta crear la circuitería y por lo tanto les va a, costa, ay, ¿qué pasó? Les va a costar ver, eh, desarrollar estas habilidades. ¿Listo? Lo que les digo, esto se ha estudiado, se han estudiado por ejemplo eh, darles oxitocina inhalada y otro tipo de terapias con neurofeedback, como ustedes lo vieron, para tratar eh, de estimular ese N-170 a ver si las personas mejoran algunos de estos rasgos, principalmente las personas con trastornos del espectro autista. Este es el circuito entonces de percepción de rostros, de la mirada, de seguimiento de la mirada. Sabemos que eh, la mirada, entonces los bebés recién nacidos prefieren ver ojos abiertos, que más o menos cerca a los cuatro meses. Eh, el, el, ellos ya, el contacto visual ayuda a, a recordar eventos es ver en conjunto, o sea, cuando la mamá lo mira a ellos a los ojos y luego mira un objeto, él recuerda más fácilmente esos objetos que fueron mirados conjuntamente o dirigidos o ayudados o facilitados por la mirada de la madre entonces la mirada va a ser uno de los eventos más importantes en el, en el desarrollo humano ¿sí? vemos acá los contactos visuales tan, tan importantes es, ¿sí? A los nueve meses los niños ya comienzan a utilizar eh, la mirada de la mamá o de, los, o de los cuidadores para buscar señales de acercamiento, de alejamiento hacia peligros. Ellos se caen y lo primero que miran es la, los ojos de la mamá a ver qué hacen. Llega un extraño y lo primero que hacen es mirar a ver qué tienen que hacer. ¿Sí? Eh... Ya así, y ya cerca del año y medio, los dos años, pues este es el, eh, todas estas habilidades de percibir miradas y de buscar información en las miradas y de atender conjuntamente y de ayudarse a través de la mirada, está bastante, bastante, bastante desarrollado. ¿Sí? Entonces, estos serían un poco los procesos que ocurren cuando vemos, cuando, cuando hacemos percepción emocional, lo, lo mismo, el reconocimiento de emociones es algo que va emergiendo un poco más tardíamente que la mirada y que los rostros. Más o menos los niños aprenden a reconocer rostros eh, cerca los, al séptimo octavo mes. Sí, antes de eso, ellos todavía no logran reconocer rostros dentro de las mismas categorías, o sea, rostros de, eh, de valencias similares, como por ejemplo, alegría, de placer, cosas por el estilo, de ira, tristeza, o sí, cosas por el estilo más adelante pues esto va, es, se nos vamos especializando, recuerden que esa capacidad pues es el producto del entrenamiento que se hace en la cultura. Entonces, cada niño va a aprender a reconocer los rostros que se usan en su ambiente familiar. Que deben ser una extensión de la reconocimiento de rostros en la cultura misma, ¿sí? Y pues y más o menos, entre los seis al, al, al primer año de vida, va a ser como el, el momento clave para el aprendizaje de la percepción emocional. ¿Listo? Y, bueno, también el movimiento biológico es, se desarrolla a partir también a la par de la percepción de la mirada, y es un desarrollo bastante temprano. Y tanto, y tanto la percepción del movimiento biológico como de la mirada como de los rostros conlleva a algo que conocemos como la atención conjunta, y es este, este, este evento muy importante para el desarrollo cognitivo, y es cómo una persona externa es capaz de guiar los procesos atencionales hacia un objeto, que se forma una triada atencional, y esa triada atencional es uno de los fundamentos y pilares esenciales de la educación. ¿Sí? Y, por ejemplo, atención conjunta, ¿no? Parece estudiante de neuropsicología escolar esta niña. Ay, divina. Dicen por ahí. Somos chismosos, no por naturaleza, pero sí por crianza. Y muy tempranamente nos criamos nos criamos a ir a chismosear. Hasta los perritos, ¿no? Eso no es puramente humano, si nos damos cuenta. Muy bien, hasta ahí dejamos esta parte de percepción social.